Hola, hola, soy Andrés. Tu hermana se me fue. ¡Pero, pero también tengo corazón! <risa> Joder, ya es que voy a comer a este restaurante lujo, pero bueno, bueno, ¿qué hay para comer? Huevo. ¿Qué? Huevo con pantacones. Ya como sea, sea, venga voy a comer. Bueno señor, siga a la mesa, ¿Cómo? crush. Hola, hola amigos, me llamo Resguet y el día de hoy les traigo este video que en verdad está basados en hechos reales. Bien creo que al final del video sabrán de qué les hablo. Así que sin más preámbulos, empecemos rápido para que el video no se haga tan largo. Esta vez no voy a decir nada, ya me troleo el del restaurante. Jajajaja, <risa> Ara, ¿con qué vas a desayunar huevo? ¿Qué? Huevo con pantacones jajaja ja, ja. Bueno ya que ya ya. Sean todos bienvenidos para esta experiencia un poco extraña. Bien así que dentro video. La intro, se viene la intro, la intro. La intro. FBI, enviad aquí al mejor agente. Acabo de ver una cosa espantosa. Me pregunto qué pensarás cuando vayas a ver los Simpsons. Ahí por fin termine mi trabajo en la fábrica y lo mejor de todo que el cuerpo lo sabe. Da, nah, es broma, estoy tan cansado que prefiero ir a descansar y mañana veremos qué pasa para ver qué pasa y sí que qué pasa el día del mañana. Joder, estoy cansado de esta vida, esta vida cansa, este trabajo cansa, como quisiera que explotara esta fábrica para así ya no trabajar. Bueno bueno que al fin estoy por llegar a casa, este día fue muy pesado y la verdad que mejor dormiré para así mañana refrescar las baterías. De hecho vi un video donde Rockefeller dijo que es mejor hacer a un lado esas amistades que solo piensan en salir a fiestas, bares porque son personas que te destruyen, pero en fin tal vez sea verdad lo que dice. La verdad solo dije esto para rellenar el video xd. Bueno la verdad esta es la primera vez que veo el sol de esa manera, se ve algo diferente pensándolo bien, tengo rato con una corazonada que no me deja tranquilo esperemos que nada malo pase. Bien en este hotel yo alquilo si ya lo sé ya no vivo en el túnel. Bien subiré por las escaleras para que así se me quite el sueño. Bien aquí otra vez volví al restaurante a comer. La verdad este restaurante para mí es el mejor que hay en toda esta ciudad tan grande. Bien, esta es la mesa número 3 la que dijo ese que atiende en la entrada. Esta vez ya se portó bien XD. Señores, por favor, prendan la televisión que hay una noticia sorprendente. Joder, joder, joder, voy corriendo rápido a avisarle a ResGuer de la fábrica donde él trabaja a un lado lado, muchacho, chacho, que tengo que avisarles, darle más claro, sale hasta un lado, marichón. ¿Qué onda que ¿Qué está, pa onda que está pasando en la fábrica si yo solo lo decía en broma? pasa con esto esto, me quedo sorprendido por este incendio la verdad no pensé que fuera tan feo ver desde tan cerca esta situación que se quema la fábrica joder joder, pero qué pasa en el mundo del planeta llamado tierra es increíble y más que... Bien así es gente de Youtube llegamos al final del video, bueno esto ocurrió hace poco para ser exacto en el mes de agosto del 2020, lo puedes buscar y te darás cuenta de que te van a salir más vídeos de mi parte, te agradezco mucho que hayas visto el video, todo este video fue con el propósito de entretener, bueno antes de ir no se quiere salir saludado como el sudado de pescado, sígueme en Instagram, bien amigos ahora vamos a enviar saludos. Padre Minecraft, que estás en los cielos, revienta a los esqueletos. Dame fuerza para enfrentar a mi suegra y reventarle la cabeza. Padre Dios del Minecraft, vine muy rápido a pedirte que no permitas que explote esa fábrica, ya que puede ser muy grande esa explosión y nos puede perjudicar a todos los que estamos alrededor. Así fue como llegó Tarde XD. ¡Jesucristo! ¡Gracias por el vídeo de hoy! ¡Te quiero, nene coño! <risa> Hola, soy Andrés Granda, te agradezco que hayas llegado hasta el final del video, espero te haya gustado, espero que dejes tu manito arriba, te suscribas al canal, actives la campanita y sobre todo compartas este video. Bueno, si te gusta mi contenido y quieres dar una pequeña donación, hay link debajo del video en la cual te van a llevar. Hasta veremos en un próximo video, adiós.